Bye. <laughs> ustedes, muy muy buenas Recording noches. Me gusta estar aquí con todos ustedes en esta en esta gran oportunidad que tenemos juntos de compartir eh, una noche más. Bueno, una noche para los que estamos en México. Valoro muchísimo la gente que está en España porque literalmente, aunque les veo de pronto sus caras cansadas. Sé que están haciendo un gran esfuerzo por estar acá en esta presentación. Así es que gracias, gracias, gracias, gracias toda nuestra gente de Nigeria, de España, la gente que está en Portugal. De verdad, gracias por el esfuerzo tan grande que están haciendo por entrar. Mis amigos de Colombia, Gracias, yo sé que es más tarde con ustedes, la gente de Argentina, Marcelo, gracias de verdad por el esfuerzo que hacen, yo sé que están a punto de descansar, yo sé que es tarde y de verdad que valoro muchísimo que están aquí hoy con todos nosotros, gracias, de verdad, gracias, eh, sé que el universo nos va a dar a nosotros todos, eh, todo lo que necesitamos, todo lo que merecemos, hoy le compartí a un líder con el que tuve la oportunidad de comer hace apenas eh, dos horas, le compartí ¿Sabes qué? Siento que ha llegado el momento perfecto en nuestra vida en el cual eh, la vida nos está haciendo justicia. Quizá algunos de ustedes, los que están acá, han tenido experiencias lamentables en algunas compañías y hoy yo les quiero decir que sean bienvenidos, que se sientan felices, tranquilos, porque estamos en el lugar correcto. Bienvenidos a casa, bienvenidos a esta familia, porque eso es lo que somos, una gran familia. Y el día de hoy, a ti que estás acá, quiero... Compartirte lo que estamos haciendo en palabras simples y sencillas. Lo que nosotros tenemos es un software, un plugin 100% automatizado que genera trading automático en tu cuenta de broker. ¿okay? Eh, de hecho, permítanme compartirles eh, mi pantalla y quiero comentarles cómo nos fue el día de hoy. Y cuando digo nos fue, me refiero a toda la gente que está conectada a este sistema gratuito 100% por Navidad, no es por siempre, ok, por Navidad eh, permítanme compartirles que la compañía nos dio un regalo de Navidad y este regalo de Navidad es que toda, toda, toda la gente que guste probar este servicio, lo puede probar totalmente gratis por Navidad estamos en tiempo de dar y la compañía nos permitió probar este servicio gratuito, entonces quisiera compartirles eh, por acá mi mi oficina virtual, eh, perdón, mi, mi, mi binary, es mi broker. Y aquí en el broker eh, ustedes pueden ver eh, las tablas de ganancias, las ganancias que se han tenido el día de hoy. Estas son las operaciones que se han tenido el día de hoy. Por acá pueden ver eh, ganancias eh, del día de hoy. Llevamos más o menos un 10 de ganancias el día de hoy, más o menos, ¿okay? por cada 100 dólares. Eh, entonces, si ustedes tuvieran 100 dólares, eh, hubieran visto en sus propias cuentas el día de hoy de 10% hasta este momento. El día no ha terminado, aún están poniendo operaciones eh, los Master Traders, entonces es muy probable que podamos terminar el día con un poco más o incluso un poco menos, ¿verdad? O sabemos que obviamente los mercados se mueven y esto no se acaba hasta que pues se acaba la película, ¿verdad? Entonces vamos a, a ver cómo terminamos el día, ojalá que nos vaya muy bien. El día de hoy llevamos un 10% hasta este momento de ganancias, y pues ya veremos cómo este, terminamos. Ahorita vieron que tenía 137 dólares más o menos. Ah, miren, eh, ya subió. <ríe> ya tenemos 151 acá. Estamos en vivo. Este, pueden ver acá mi, mi tabla de ganancias. Vamos a ver cuál es la última operación que se, que se ganó o se cerró. este Acá está, se ganó esta última de 6.68 dólares. Es la última que se acaba de ganar justo en este momento. De hecho, acá pueden ver el horario. Es justo en este momento este se acaba de ganar. Eh, bueno, la hora que maneja, este, desconozco la hora de qué países. Eh, dice menos seis horas. Este, quiero pensar que a lo mejor estamos eh, que Europa, ¿no? Pero acá, este, al menos coincide con las ocho, el, el minuto ocho. Yo creo que a nivel mundial todos tenemos el minuto ocho y el segundo diecisiete, ¿verdad? Estamos en este momento en el minuto nueve. Entonces acaba de, de, de surgir efecto esta nueva operación. Acabamos de ganar ahí 6.68, es decir, llevamos más o menos el 12 punto, perdón 15, El Bueno, si sí es cierto, es que acá tengo este, asistencia técnica. <ríe> Me están compartiendo que llevamos el 50% ya a este momento de la cuenta a partir del día jueves. Se operó el día jueves, el viernes no se operó, lunes y martes. Llevamos tres días de operación y llevamos el 50% de las cuentas. ¿Ok? Todos los que pusimos 100 dólares en este sistema el día jueves hasta el día de hoy llevamos el 50% de las cuentas. Es decir, lunes y martes técnicamente, porque el jueves la verdad es que solamente fueron pruebas que hicimos todos el equipo, llevamos el 50% de nuestras cuentas. ¡Qué alegría, qué bendición! Y para los que seguramente están asustados con esta información que estoy dando, ¿de qué está hablando este muchacho? Bueno, permítanme compartirles que... Ustedes escogen el broker. Nosotros recomendamos Binary porque es un broker que permite el comercio remoto. Entonces nosotros trabajamos, cada quien tiene su propio broker, cada quien abre su propia cuenta. Si estás en España, no te preocupes, tenemos una solución para ti. Si estás en Estados Unidos no te preocupes, tenemos una solución para ti. Si estás en Japón, no te preocupes, tenemos una solución. Y los de Paraguay, tenemos una solución, que son los únicos cuatro países en donde no les permiten este tipo de comercio. ¿Hay una solución? Pregúntenle a sus líderes o hablemos en privado con mucho gusto. Ahí les va. Buenas noticias. Eh, llevamos el 50% de las cuentas. ¿Cómo lo hacemos? Eh, yo le decía hace rato a un líder, imagínate la chica perfecta. Yo sé que todas son hermosas, ¿verdad? Pero imagínate la chica perfecta. Imagínense ustedes la empresa perfecta. ¿Cuál sería el negocio perfecto? La empresa perfecta. Así como ustedes la tienen pensada, la empresa perfecta, ustedes están viendo hoy la empresa perfecta. Y yo sé, sí, suena muy bonito. ¿Qué onda? Eso suena, suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Imagínate que aquí el dinero lo tienes tú y el dinero lo puedes sacar tú cuando tú quieras. Eres la única persona que tiene control sobre el dinero. Si tú hubieras invertido 100 dólares, el jueves, ¿ok? Y comercial, comer, es más, aunque lo hubieras puesto el lunes, de hecho también, si hubieras puesto tu dinero ayer, solamente en estos dos días tendrías el 50% profit de tu dinero, ¿ok? Y ese dinero es tuyo 100%, y lo tienes tú y lo puedes retirar tú cuando tú quieras. Me compartió un líder hoy en la mañana que él hizo su retiro de binary y que en dos horas el dinero estaba en su cuenta y está muy feliz. Puedes retirar desde 10 dólares, ¿ok? Desde $10 dólares y puedes hacer retiros diariamente. Esto simplemente es lo mejor que yo he visto porque acá la gente tiene su propia cuenta conectada con uno de los tres mejores traders en el ranking. Ok. Y bueno, pues en este momento les puedo decir que um, estoy muy contento con este software. Y para los que están acá y que solamente les invitaron a ver de qué se trataba, pues ya acabé. <ríe> Técnicamente así de fácil explico esta oportunidad. Eh, tenemos un plugin software 100% automático que copia tu cuenta donde tú tienes tu dinero con un experto, un, un grupo de expertos que están manejando obviamente la cuenta de ellos, pero que todo lo que ellos hacen en su cuenta se replica en tu cuenta. Entonces, eh, estamos hablando de un grupo de, tra de traders. Eh, de hecho, les cuento. La semana pasada, el trader que, con el que estamos trabajando participó en un concurso de IQ Option en el cual había 10,000 traders registrados. 10 mil. Ok, entonces de esos 10 mil a todos les dieron un dólar, uno, nada más uno, un dólar a todos los traders. Y les dijeron, a ver, todos ustedes tienen un dólar y con ese un dólar ustedes tienen que, eh, la oportunidad, obviamente, de mover ese dólar y el que haga más dinero con un dólar es el que se gana un premio de 5 mil dólares. Bueno, pues nuestro Master Trader participó en ese concurso y de los 10 mil traders a nivel mundial quedó en el lugar número 30. Para mí, 30 de 10 mil es así como que wow, ¿verdad? 30 de 10 mil. No sé para ustedes, para mí lo es. Entonces, es uno de los 30 mejores del mundo, al menos en ese concurso, y ganó con un dólar 387 dólares en un par de horas. En un par de horas, con un dólar, y quedó en el lugar número 30 a nivel mundial. Digo, hay, hay 29 que, que, que fueron en ese momento más buenos, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos copiándole a una persona que en un, en un par de horas eh, con un dólar logró hacer 387. ¿Se dan cuenta del potencial que tenemos? Hace rato me preguntaban el riesgo que podría existir. Les digo con cuánto operan de tu cuenta con un dólar y lo pueden ver ustedes. Ustedes pueden ver eh, lo máximo que arriesgan de tu cuenta son 8 dólares o 9 dólares. Vean esto, se los voy a volver a compartir. Por ejemplo, esta última ganancia en la cual, esta última operación, la que les dije que fue a las 8 con 17 segundos, ¿ok? O sea, al minuto 8 con 17 de la hora en el país en donde estés, ¿ok? Esa última operación se arriesgó de tu cuenta 7 dólares. Aquí dice, o sea, se arriesgó de tu cuenta 7 dólares. Entonces, a ver, se arriesgó, estás de acuerdo un 7% de tu cuenta y tienes una ganancia del 51% en dos días de operaciones. En esta se arriesgó el 3% de tu cuenta. En esta se arriesgó el 1% de tu cuenta. Es decir, no se vuelven locos. Hay una gestión de riesgo por detrás. Y bueno, le estás copiando literalmente las operaciones a un grupo de Master Traders. Ahora, en palabras sencillas, un broker es como un banco digital en donde tú tienes tu dinero. Eh, Binary, que es un broker que nosotros utilizamos, o Deriv, según tu país, es un broker que tiene desde el año 99. Ahí dice, métanse a ver la historia de Binary desde el año 99. Señores, no me crean, vayan a YouTube y busquen en YouTube todo sobre Binary. Vivimos en el año 2022 técnicamente, en donde todo se encuentra en Internet, lo bueno y lo malo. Vayan a YouTube, vayan a Google, investiguen todo sobre Binary. ¿Qué crees? Los comentarios son positivos y la gente ha podido hacer retiros. Pero ¿sabes qué? Incluso no le creas a la gente. Puedes probar tú que lo que estoy diciendo es verdad poniendo 100 dólares en tu propio broker, 100 dólares estás de acuerdo que no es como que la gran cantidad del mundo y con 100 tú podrías probar si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. La semana pasada algunos pudieron pensar que yo podría estar mintiendo, pero el día de hoy que ya están ustedes en sus propias cuentas, en tus propias cuentas, viendo lo mismo que yo, si yo les pusiera los audios que me manda la gente feliz, aplaudiendo, brincando de gusto por las ganancias que están teniendo, de verdad que se sentirían igual de emocionados como lo estoy yo. Ahora, esta compañía es una compañía que tiene nueve años dedicándose a esto, pero que ha decidido lanzar un modelo de afiliados a partir del día 30 de enero del 2022. Es decir, estamos viendo al bebé antes de que el bebé nazca. Les estoy mostrando el ultrasonido del bebé, pero que ya sabemos que el bebé es muy bonito porque sus papás... Tienen nueve años siendo bonitos, ¿vale? Entonces, este, estamos hablando, obviamente, de algo padrísimo. Eh, me gustaría hablarles también que de seguridad ni siquiera tendrían que preguntarse por el tema de la seguridad. La seguridad, obviamente, es que tú tienes tu cuenta. ¿Quién puede robarte tu dinero? Tú mismo. Eres la única persona que podría robar el dinero. Porque puedes poner un código Google Authenticator. Se llama código dos factores. Entonces, tú podrías utilizar un 2FA para, para asegurarte que nadie puede robar tu cuenta. ¿Cómo se enlaza tu cuenta con la cuenta de un Master Trader? Por medio de un token, ¿ok? Por medio de ese token se conecta tu cuenta con los expertos y entonces tú puedes probarlo. ¿Cuánto cuesta este producto? Gratis. Tú puedes probar el producto gratis, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? De, fíjense bien, esto es un negocio, ¿ok? Es un negocio para ti y un negocio en este caso para la compañía. La compañía dice, vamos a hacer un trato, Richard, o Aldo, o, o Erika, vamos a hacer un trato, o Edgar Solís, vamos a hacer un trato. Y el trato es. Tú pones el dinero y yo pongo los Master Traders, ¿ok? De lo que ganen los Master Traders, vamos a ir 50-50, ¿ok? 50 para ti, 50 para mí. Yo creo que es un negocio muy justo, ¿verdad? Vamos 50-50 y entonces, ¿qué pasa? Tu mitad la puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Porque es tuya. La mitad que me das a mí como compañía se reparte el 100% en un plan de compensación para beneficiar a 10 niveles. Y eso está padrísimo. Está padrísimo porque se reparte el 100%. ¿Cómo se reparte ese 100%? De la siguiente manera. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel, 16%. Sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 4%. Matemáticos, 16 por 5, 80. 4 por 5, 20. 80 más 20, 100. ¿Ok? Listo, ya les expliqué todo. Entonces, técnicamente la empresa te permite que ese 100% del 50%, ¿ok? Ese 100% del 50% de las ganancias se reparte de manera equitativa entre toda la gente. O sea, literalmente se reparte. Y empiezan los, los preocupados, empiezan los madres Teresa de Calcuta, ¿ah? que, oye, ¿y cómo gana el trader? ¿Y cómo gana la empresa? Bien preocupados que están ustedes por, oye, no, porque pero ¿cómo gana la empresa? Esto debe ser fraude, porque ¿cómo gana la empresa? Bueno, ahí les va. Para los interesados en cómo gana la empresa, claro que gana. ¿Qué gana? Muy bien. La empresa tiene licencias. Entonces, la empresa gana el 75% de las licencias, del costo de las licencias. ¿Cómo funcionan las licencias? La primera licencia es para los incrédulos, ¿ok? Yo así le llamo, pero la empresa le pone más bonita. La empresa le dice licencia free, ¿ok? entonces la empresa dice licencia free que es para que pruebes, como cuando vas en el super o cuando estás en la tienda eh, departamental y te ponen ahí un poco de perfume para que veas cómo huele, ok, entonces tú, tú vas por la tienda y dices oye me gustó ese olor, verdad, bueno aquí es igual, acá te vamos a poner el perfume para que lo pruebes, ok y lo puedes probar y ver si te gusta o no te gusta, tienes dos opciones si te gusta, compras el perfume, si no te gusta te vas con todo y el, el perfume que ya te pusimos, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, porque te vas con ganancias todavía. Entonces, mira lo que va a pasar. La compañía entonces dice, ok, de 100 dólares a 150 te lo doy free. Pero si tú quieres de pronto poner un poco más de capital, pues págame una licencia. ¿Estás de acuerdo que si vas a probar el servicio, pues obviamente es porque a lo mejor todavía no tienes como que toda la confianza y como todavía no tienes toda la confianza, pues obviamente vas a poner por ahí este un... Pues no sé, ¿qué te gusta? O sea, 100 dolaritos, ¿no? A lo mejor. Pero obviamente cuando ya tengas confianza vas a poner un poco más. Entonces las licencias de la empresa, las licencias de la empresa cuestan 50 dólares la primera licencia y te permite operar hasta 250 dólares. La segunda licencia te permite operar hasta mil dólares y cuesta 100, ¿ok? La siguiente licencia te permite operar hasta y empiezan los múltiplos, ¿no? Entonces, obviamente, según la cantidad que tú quieras operar, la licencia que tienes que comprar. Pero no tienes que empezar con una licencia muy grande si de pronto tu inversión no es muy grande. Yo siempre le digo a la gente, del mismo cuero salen las correas. Puedes comenzar con una inversión de 100 dólares en tu broker sin que se lo des a nadie, ¿ok? No le das tu dinero a nadie, lo tienes tú en tu propio broker y ese dinero te va a permitir ir escalando en las licencias. De ahí mismo puedes salir, ¿ok? Ya que si tú confías desde el principio en la persona... Primero, ¿sabes qué? En la persona que te invitó. Porque la persona que te invitó a este Zoom el día de hoy no te hubiera invitado si él ve o sabe que esto es algo malo para ti, ¿eh? O sea, de, bueno, hay gente mala, ¿no? Pero en, en su mayoría de los seres humanos que estamos acá no somos gente malvibrosa que nos gusta lastimar a los demás, ¿no? Este, digo, al menos yo no me considero así, ¿no? Ah, yo quiero que pierda este, Angélica y que pierda Aldo. Y... No, la verdad es que no. Además, que es, tú sabes, ¿no? Que como tratas, te tratan. Y lo que das, recibes. Entonces, yo creo que es como una regla de vida y sería tonto de, de mi parte o de nuestra parte de pronto estar jugando con este tipo de cosas. O perder nuestro tiempo, ¿no? Acá, este, ah, voy a perder el tiempo tres horas de mi día o cinco horas de mi día, cosas así. Quiero compartirles algo. Eh, nosotros tenemos entonces la posibilidad de generar ingresos sin necesidad de referir personas. Esto no es piramidal, señores, ¿ok? Una pirámide sería si la compañía te dice, a ver, cáiganse todos con el dinero, mándenme a mí el dinero, a mí la empresa, y yo a ustedes les voy a pagar semanalmente o diariamente o cada mes, ¿ok? Pero la empresa te dice, no, tú vas a tener tu dinero, ¿ok? Y entonces tú vas a ver tu dinero todos los días crecer y de ese dinero tú me pagas a mí. ¿Sabes quién? Fíjate, la gente pregunta, ¿hay posibilidad de que la empresa me robe mi dinero? Les tengo una noticia y escúchenla bien, ¿eh? escuchen esta noticia. ¿Sabes cuál es la única posibilidad que existe aquí? Que tú le robes el dinero a la empresa. Suena feo, ya sé, pero la única posibilidad es que tú le robes a la empresa, no que la empresa te robe a ti. Te digo por qué, porque el dinero lo tienes tú. Entonces tú eres la única persona que puede robar, la empresa no. Si la empresa tuviera tu dinero, ok, sí existe la posibilidad de que te roben tu dinero. Hace rato una persona me preguntó, oye, ¿y no será un fraude? Le dije, ¿por qué sería un fraude si usted va a tener el dinero en su control, en su cuenta? Me dice, es que esto suena demasiado bello para ser verdad. Y le dije, pues pruébelo, pruébelo gratis. Tienes la posibilidad de probar. Miren, un amigo mío, el día de ayer, eh, hizo su inversión, pero por alguna razón extraña a él. Eh, su broker, eh, el broker, le puso nada más la mitad y la otra mitad apareció como 40 minutos después. Entonces, él puso 50 dólares cuando él quería poner 100, obviamente que es la inversión mínima en su broker. Pero, ¿qué crees? En ese momento fue cuando se ganó el 25%. Entonces, él, sus 50 dólares, cuando él entra, tenía 75%. Entonces imagínate, este, ve, ve entrar de pronto y ver que ganaste 25 dólares de 50 y que después obviamente llegaron sus 50 y que el día de hoy tiene 150. Y sé que suena demasiado bonito y lo es, de verdad que lo es. Ahora, ¿saben qué es también? Es una oportunidad para la gente que menos tiene de bendecirse y de bendecir a las demás personas. Porque aquí puede entrar cualquier persona sin necesidad de tener grandes cantidades de dinero. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esta compañía? En serio, lo más bonito es que aquí no hay autoenvíos obligatorios, forzosos y feos. Yo estuve en una compañía donde vendían un producto que es muy bueno, que le funciona hasta al perro, literalmente, ok, muy bueno, pero sabe horrible, ¿verdad? entonces Pero yo estaba ahí y cada mes tenía que hacer un autoenvío de mil pesos o 150 dólares cada mes. Y a veces ni me, lo, ni me gustaba, o sea, literal, no me lo, no lo usaba y porque no me gustaba el sabor. Entonces, pero sabes que cada mes hasta te duele hacer un pago así. Bueno, acá, ¿qué crees? Si te gusta el producto o el servicio, pagas. Si no te gusta, no pagas. Porque acuérdate, es más, si, si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. Porque acá es de lo que ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. O sea, suena, suena padre, ¿no? Pues lo es. ¿Vale? Entonces, imagínate que esta semana la compañía está permitiendo que todos, todos ustedes prueben el plugin, prueben el servicio totalmente gratis y después termino la presentación. La podría terminar en este momento y decirles, ¿qué onda entonces? ¿Lo van a utilizar o no lo van a utilizar? Y de pronto sale la persona que, que tiene dos neuronas y que una nada más le está jalando en este momento y que dice, es que lo voy a pensar. ¿Qué le vas a pensar? O sea, de, de verdad, ¿qué, ¿qué vas a pensar? No, o sea, te estoy hablando de un producto que funciona, que te duplica tu dinero, que trabaja en piloto automático, que le vas a copiar. Oye, en la secundaria, en la primaria, le estabas copiando al niño más listo y hoy por eso le vas a pensar, porque te la paraste primaria, secundaria, de bachillerato, high school, copiándole a los que sí sabían y el día de hoy no le quieres copiar a los que sí saben. Bueno, pues hoy tenemos la posibilidad en nuestras manos de copiarle a los que saben, a los que están en el top ranking mundial de este tipo de operaciones. Mira, valoro y admiro a los expertos traders que se han reunido conmigo. Hoy tuve la posibilidad de hablar con un trader eh, ético, profesional, se llama Chava, mis respetos, platicamos con él, él sabe que lo que yo estaba hablando y lo que él estaba hablando es real y me dice, suena padre, le quiero entrar, esto es real, le entro. ¿Sabes qué pasa? La gente que sabe de esto lo entra, pero así, de una. ¿Y sabes quién es el que critica? Tú, el que desconoces, el que no sabes. ¿Sabes quién critica Uber? Los taxistas. ¿Sabes quién critica el Bitcoin? El pobre. ¿Sabes quién critica el gobierno? El flojo. No, es que cuando el gobierno me mantenga. No, señores, vamos haciendo algo ya hoy. Y aquí tienes la posibilidad de hacer algo por ti mismo. Hoy te estoy mostrando un bebé antes de que nazca. Te estoy diciendo que el bebé en este momento tiene más de 14 mil personas y el bebé todavía no nace. Y imagínate que hace una semana y media. Este loco comenzó a platicarle a sus amigos y esos dos, tres, cuatro amigos le dijeron a más amigos y hoy estamos en más de 15 países en 15 días y más de 14 mil personas uniéndose y más de un millón de personas en binary.com, más de un millón de personas. Y me dicen, lo voy a pensar. Neta, ¿en serio? ¿Lo vas a pensar cuando más de un millón de personas hoy hicieron operaciones en Binary.com, ¿en serio lo vas a pensar? Es que yo creo que es fraude. ¿En serio? O sea, ¿Te atreves a pensar? Es que yo creo que me van a robar. Tan lastimado estás que crees que tú mismo te vas a robar. Es que las compañías así son fraudes, son piramidales. Así le dijeron a mi tía. Señores y señoras, la única manera de saber si el chocolate está dulce es probándolo. Necesitas probarlo. Así que les quiero pedir algo a todos aquellos que están hoy en esta sesión. Por favor, critica el chocolate después de que lo pruebes. Porque la única manera de saber si es dulce o amargo es probándolo. Te reto a que lo pruebes. Te reto de verdad, pruébalo. Si en una semana, si en una semana el chocolate no funcionó, de verdad utiliza esta grabación que yo mismo les voy a enviar terminándola, utilícenla y pónganla en redes sociales y digan que soy un mentiroso. Que lo que estoy diciendo es mentira porque tengo más de 60 días probando este sistema y el sistema funciona. El sistema sí funciona. Ahora, yo soy un asociado igual que ustedes y el sistema está padrísimo. Cuando la gente ayer y hoy vio más del 50% en sus cuentas, me dicen, no lo puedo creer o sea, me dicen, no lo puedo creer, pero ya lo, ya lo estoy viviendo. O sea, es difícil de creer, pero ya lo estoy viendo en mis propias cuentas. Necesito que ustedes sean igual de locos que yo y vean la misma oportunidad que yo estoy viendo De verdad, esta compañía vino a hacerle justicia a toda la gente que por alguna razón, desgraciadamente, ha pasado por experiencias amargas en este tipo de pues no sé cómo decirlo, de, de programas, ok, en este tipo de, híjole, pues de, de inversiones, ¿no? De, de programas, aunque esto no es una inversión como tal, siempre le digo eso a la gente. Estoy buscando, estoy buscando una, una imagen que quería mostrarles, eh, pero no la encuentro. Pero bueno, este, no, no se las voy a enseñar porque ni sé dónde está. Lo que sí, lo que sí quiero que sepan, a ver, es que le voy a echar un ojito a, a ver cómo vamos con la lana. <risa> Igual y me emociono más. ¿Cómo vamos? No, igual, vamos igual. Está bien, no nos quejamos, ¿ah? ¿eh? Este, un 11% hoy, al momento, no, no, no es nada malo, ¿ok? Este, ¿y qué más? ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a compartir? Señores, los que saben de redes, los que saben de network marketing, los que tienen programas de afiliados, los que participan compartiendo las cosas, permítanme decirles algo: opcional, 100% opcional, ¿eh? Para los incrédulos que llegan tarde de pronto y al final me preguntan que, que si sí es piramidal. Déjenme compartirles algo. Tienes el control de tu dinero, pero si lo compartes, te pagan un montón. ¿Cuánto te pagan? Si tú tienes una inversión de 100 dólares una sola vez, ¿ok? Y tuvieras cinco amigos que invierten igual que tú 100 dólares, ¿en dónde los invierten cada quien en su propio broker, en su propio banco digital, ¿ok? Entonces, ¿tú ganarías semanalmente 50 dólares? Bueno, a ver, estoy siendo bien conservador. Eh, eh, eh, hoy en dos días llevamos el 50%. En dos días, en, en lunes y martes, ¿ok? Pero vamos a pensar negativos, ¿ok? Que, que en la semana completita se ganara solamente el 50. De ese 50, 25 es tuyo, 25 es de la empresa. De esos 25 te tocan 4 por cada persona que tenga 100 en su propio broker. Entonces, si tienes 5 personas que tú invitaste, te tocan 4 por 5, 20. Entonces, ganarías 20 personas por tener un equipo de 5. Pero si esos 5 hacen lo mismo, ganarías, ¿cuánto ganarías? 4 por 25, 125. Sí, sí, es así, sí, sí. No, 100, 100, perdón. Entonces son 100 más 25, 125. ¿Va? Y entonces, no, 100 más 20, 120 más 25, 145. Ok, listo. Entonces ganas 145. Entonces vas a estar generando 145 dólares semanales por un equipo de 25. Pero ¿sabes qué es lo más padre? Que si se duplicara un nivel más, solo uno, un nivelito más, en ese momento tendrías 645 semanales. Todo lo que estoy diciendo es semanal. Puedes crear aquí con 25 personas que lo hacen una sola vez, nunca más vuelven a poner un centavo de su bolsa, del mismo cuero salen las correas, podrías estar generando un cheque residual semanal de 125 con 25 personas, o si lo hacen un nivel más, 645 cada semana. Yo no sé cuántos en tu país, pero en, en el mío son más de 2,500 dólares, que 2,500 en mi país son buenos. Ni siquiera les he hablado que el plan aquí... No paga a tres niveles, paga a diez. Y apenas hablé de tres. Si en tres estás ganando 2.500 a la semana, perdón, al mes, 2.500 dólares al mes, imagínate qué pasa a diez. No puedes dormir. Los que de verdad son numéricos, matemáticos y le entienden, eh, no van a poder dormir y no pueden dormir. Están igual que yo de acelerados y de emocionados. Y es que de verdad es que no lo podemos creer, pero lo creemos cuando lo vemos. Eh, además, la empresa tiene un plan de carrera. El primero es bronce. ¿Cómo lo generas? Con 2,000 eh, puntos, que es algo muy sencillo de tener. En el ejemplo que dije, ya lo hubieras hecho. Y te haces bronce y te dan un bono de 100 dólares. Es como un premio, es un incentivo. De hecho, estaba viendo mi organización y en este momento, cuando arrancamos, cuando arranquemos, ya tenemos en este momento más de, yo creo, como 50 bronces. Para empezar, o sea, arrancando. Y yo creo que hay muchísimos platas también. Son los que alcanzo a visualizar así en lo corto. De pronto como muchos platas también. muchos Hoy platiqué con, con Jesús. Con, con este... Bueno, no con Jesús, Diosito, que está con Diosito. No no vayan a pensar al rato que ando aquí diciendo blasfemias y, y esas cosas. No, con, con Jesús un líder de aquí, local. Que platiqué con el mi cuate. ¿Sale? No con Jesús Diosito, allá no. ¿Sale? No, al ratito me van a andar regañando porque ando hablando de de cristianismo aquí, vale entonces hablé con Don Jesús un amigo, y entonces Don Jesús, me, le, veíamos su equipo y él ya es platino en este momento, y esto todavía no empieza y le dije, Don Jesús, ya tiene ganado 100 dólares más unos Airpods, más 1000 dólares, más un iPhone en 3, 4 días de trabajo en serio, esto es lo que está pasando el día de hoy en nuestra organización. Bill Gates dijo, el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Lo voy a decir despacito para los que piensan más lento. El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Yo no sé cuáles son tus 12 uvas que te vas a comer el día 30, de la cena de Año Nuevo, pero te digo algo, las mías, las 12, se llaman Expert Moment, de verdad. Eh, en este momento te puedo decir que estoy muy feliz y que sé que el 2020, perdón, 2022, que el 2022 va a ser el año de mi vida. Y que el 2022, el éxito más grande que existe, se llama Expert Moment. Les digo algo, ustedes saben que puedes ver en Google Analytics, ustedes sabían que puedes ver las tendencias, ustedes sabían que pueden ver ustedes eh, cuáles son de pronto los hashtags o los sitios más buscados bueno, quiero compartirles que Expert Moment, el día de hoy está en el lugar número 16 a nivel mundial, entre las páginas más buscadas del mundo, a nivel mundial número 16 el día de hoy y todavía no nace la gente está hablando tanto de este proyecto como tú no tienes idea, y esto está por comenzar, como decimos acá, en sus marcas, listos y fuera. Esto arranca en dos días el prelanzamiento y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces yo espero que tú no te duermas, que contactes a la persona que te compartió este video y que por favor le ruegues, le supliques, le implores que te conecte gratis a Binary con el token de la compañía. Para que sí o sí, a partir de mañana, comiences a copiar operaciones. Porque tu resultado de mañana al próximo año, que se acaba en tres días, va a ser, te prometo, del 50% de tu cuenta. Porque es lo que hemos visto en tan solo dos días. Entonces, por favor, por favor, por favor, por favor, por amor a ti mismo, eh, para la cena de año nuevo, de verdad, si no lo tienes, ya tienes una posibilidad para tener esos por lo menos 50 dolaritos, para la cena de año nuevo vale entonces pues nada esto es todo por mí eh, si tienen preguntas voy a abrir el chat porfa preguntas objetivas preguntas esté bien voy a leer nada más las primeras 10 preguntas y ya ok entonces ya abrí el chat aviéntenme sus preguntas vale pónganle ahí, pónganle voy a leer las primeras 10 las primeras 10 las primeras 10 nada más ¿Sale? Nomás va a leer las primeras 10. Échenle, échenle. Dice Pedro Páramo. Sensacional. Dice Pedro Páramo. Siempre me gusta, me gusta leer sus libros y sus frases y sus mensajes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Páramo. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Dice Teresa, increíble. ¿Cuáles son los horarios de las operaciones? Ahí te va, Teresa. Eh, no sé. <risa> La verdad es que para qué te digo mentiras, son traders, operan a todas horas. A veces operan en la sesión de Londres, a veces operan en la sesión de Nueva York, a veces operan en la sesión de Chicago, este híjole, a todas horas. Me dicen, solución este, de España Binary. No lo puedo decir cuando lo estoy grabando, lo tenemos que hablar en privado, pero existe la solución, ¿vale? No es por parte de la compañía, obviamente es el, el equipo de liderazgo y hay una solución. Equipo de España, contáctenme por medio de su líder y hacemos un Zoom exclusivo con ustedes nada más ya no me lo pidan a las 3 de la mañana como el de la última vez, porque tengo que dormir, pero pues, busquemos un horario medio para España y para México y este, trabajamos juntos vale, pero ya tengo la solución España y Estados Unidos también, me dice Carlos, Emanuel, estoy muy feliz porque hoy gané el 10% Carlos, gracias por compartirlo Carlos Arturo Orozco no sé quién eres Carlos, pero Carlos Arturo Orozco pero ¿quieres abrir tu micro? ¿quieres compartir tu testimonio? Carlos Arturo Orozco si gustas, si Carlos, este, ¿me ayudas? A ver, quiero que lo compartas. No te conozco, no sé de dónde eres, pero me gustaría escucharte. Te mando la invitación para abrir tu micro, Carlos. A ver, te la mandé. Si me la aceptas, me gustaría escucharte y conocerte, Carlos. Hola, Carlos, ¿me escuchas? Eh, Manuel, muy buenas noches. Un gusto saludarte. Sí, te escucho. ¿De, de dónde, claro ¿de dónde es eres, bien. Carlos? ¿De dónde eres? Co Colombia. Ándale, qué gusto, Carlos, qué gusto. Saludos a Colombia. Cuéntame tu experiencia hoy, Carlos. Sí. Qué gusto conocerte. Igualmente. Ejemplo, coloco la cámara aquí. Estoy un poco despelucado, pero no importa, de la emoción. Dale, dale, dale. No te preocupes. Hola, Golazo. Carlos, bueno. mucho gusto. Mucho gusto, de Manuel. No, mira que ayer yo hice el proceso de entrar, pues la, la cuenta de en binance la, la creé la semana pasada. Y, y mandé los, los dólares 157, me llegaron 134 y hoy mi cuenta está en 164, o sea que me he ganado en dos días 30 dólares, 30 excelente, dólares. Excelente, excelente. Es la claro. realidad, excelente, excelente. Y, y pues a las personas que veo que ahí está Christopher, de una persona que invité, eh, excelente y hoy también ingresaron unas personas, o sea, estoy muy feliz de ver que es realidad lo que tú decías, eh, pues creí siempre, porque yo parto de un principio de lo que yo hago con mi empresa que se llama Transformar Colombia, y es que tú es el que transformas, o sea, tú de, de, de ti sale todo lo que puedas hacer en tu vida, y tú lo estás diciendo con mucha alegría, con mucho amor, y yo dije, pues le voy a creer, Emanuel, nunca lo he visto, es la primera vez, pero creo que está diciendo desde el corazón cosas extraordinarias porque este mundo cambió, el mundo de la tecnología, de la robótica, de todo lo que estamos viendo en este momento, ha cambiado los negocios y hay que aprovechar esta gran oportunidad y yo ya tomé la decisión y pues no pensé que iba a hablar, pero escribí ahí eso porque estoy feliz, de verdad que sí, súper feliz. Gracias, Emanuel. No, no. Gracias por tus palabras, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, las guardo aquí. Te lo prometo por toda mi vida, eh, de verdad a partir de hoy ni tu nombre se me va a olvidar jamás, gracias, qué gusto conocerte, Carlos Arturo Orozco, acá en México tienes un amigo y ojalá que nos demos un abrazo pronto, ya sea en México o en Colombia o en alguna playa del mundo, que nos vamos a ir muy pronto. Claro que sí, así así va a ser, y recuerde, Carlos Arturo Orozco, puro oro. Venga, venga, venga, venga, venga, puro, puro oro y más, Va a ver, gracias, qué gusto conocerlo, Carlos, gracias, gracias. Muy Voy bastante. a seguir leyendo sus, sus preguntas y, y, y el chat. Este Alejandro Cortés dice, ¿para activar las licencias todavía es directamente con soporte? No, pues sí, Alex, esta semana sí, perdón. Sí, para las licencias de la empresa sí, esta semana con soporte, mi Alex. ¿Sale? Mucho gusto, Alex, también. Teresa dice, gracias, gracias a usted, Teresa. Carlos dice, sí, excelente, Carlos. Este, Esther Ayala, buenas noches, mil gracias por la información, excelente. Le pregunto, ¿para uno compartir el link debe estar activo? No, Esther, todavía no este y, y si te vas a activar, tú puedes, por ejemplo, este activarte con la licencia free y si vas a comprar una licencia, puedes hacerlo a través de soporte. Contacta soporte. Los que no tengan el número de soporte se los voy a enviar. Apúntenle. Ahí les va. Les voy a compartir el número de soporte para los que quieran contactar a soporte. Es a ver Expert Moments. Ahorita lo encuentro. Acá está. Ahí les va. 443. Bueno, perdón. Más 52 primero. Más 52 porque es, es, es un call center de, de Michoacán, de Morelia. ¿Ok? Entonces es más 52, ¿sale? 443-206-0872, ¿vale? Va de nuevo, más 52 para los que están en otros países, 443-206-0872. Las personas que están en soporte son personas muy amables, eh, de muy buen corazón, muy lindas, que están muy contentas de atenderles. Entonces, con muchísimo gusto, eh, ellos les van a atender a ustedes también, ¿vale? Dale, entonces, Alejandro Cortés me dice, ¿nos puedes compartir esta grabación, por favor? Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto. Termino, me llega y se las mandamos, con mucho gusto. Héctor dice, la cantidad que aparece en las licencias es la cantidad que podemos ganar por día. Ahí te va, es la cantidad tope que tienes en tu licencia. Pero si tú, por ejemplo, estás retirando todos los días, pues sí, eh, sería por día. Si lo dejas ahí, ah, espérenme no les he contado esto este yo apenas como que lo descubrí platicando de pronto así en los zooms me di cuenta porque me preguntaron en el software de la empresa detecta en automático en la oficina virtual ok ese todavía no lo ven todavía no lo vemos no ni yo tampoco pero este va a detectar en, en automático en la oficina virtual la cantidad de dinero que tú tienes invertida y sobre tu cantidad invertida el software hace la operativa o sea la conversión por ejemplo Sí, vamos a poner un ejemplo, el trader opera con 100 dólares ¿ok? y entonces tu cuenta es de 152. Entonces, si él pone una operación de un dólar, la tuya la va a poner de 1.52. Me explico? O sea, hace la conversión perfecta. Entonces, qué va a pasar? Se va a estar haciendo interés compuesto, porque en el caso de Carlos Arturo, que habló ahora. Entonces Carlos Arturo, ejemplo, hoy tiene 152 dólares, entonces de esos 152. Carlos Arturo eh, va a trabajarle su cuenta mañana por 152. Entonces el interés compuesto que se va a estar haciendo al final de su semana hará que Carlos Arturo no salga con una ganancia. Por ejemplo, a lo mejor yo salgo con el 50 pero que Arturo, Arturo, por por la el interés compuesto ya llevaría un 60 o 70 por ciento. Me explico. En este momento no hay interés compuesto. En este momento no está operando interés compuesto, pero va a empezar con la oficina virtual. Entonces, los rendimientos de los que estamos hablando, las ganancias de las que estamos hablando, son solamente un ejemplo. Pero la realidad va a superar las expectativas. Yo les dije siempre en los Zooms, gana entre el 1 y el 5%. Y les dije, eso dice el PDF. ¿Se acuerdan que les decía? Pero a mí me ha estado dando más. Yo siempre dije eso. Y me acuerdo cuando un líder me dijo, oye, ¿no se te hace como que el 5% es mucho? Y yo le dije, no, me da más. Entonces, el día de hoy ustedes ya vieron que ha dado más, ¿ok? No siempre va a ser así, no hay que malacostumbrarnos a lo bueno. Puede haber días que dé de, de pronto un 1, 2, 3% o un menos 1 de pronto, ¿no? Ojalá que no pronto y que no, pero hay que estar obviamente con esa mentalidad y tener esa responsabilidad de que sabemos que es un mercado que cambia todos los días, ¿vale? Al final, palabras claras y hay que ser honesto siempre. Héctor Peraza, creo que te conozco, Héctor. Diego dice, ¿me podrías eh, atender una reunión privada, por favor? Mi esposa ya ingresó 700 se dólares a Binary, pero tenemos dudas que aún no quedan claras. Diego, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Comercial, el día de mañana a las 10 de la mañana, hora de México, ¿ok? Anótenle, estará el corporativo de Binary. El día de mañana a las 10 de la mañana, hora de México, estará el corporativo de Binary, del broker contestando todas las preguntas que ustedes tengan del broker. Entonces, anótenle. Mañana, 10 de la mañana, hora de México. Por ahí si Toño, me ayudas con la invitación. Tú las haces bien bonitas. Entonces, este, gracias amigo. Entonces, este, mañana, 10 de la mañana, hora de México. Va, los espero porque estará eh, la gente de Binary. Es ese que Diego, ¿quién mejor que el corporativo de Binary para contestar tus preguntas? Ellos invitaron a dos personas de atención a cliente que han puesto para nosotros porque están asombrados en Binary. Hoy nos llegó el correo electrónico donde dicen que están asombrados por el crecimiento tan extraordinario que está haciendo Expert Moments en apenas tres días. Me lo compartieron hoy, les voy a hacer un pantallazo más tarde, me lo compartieron donde Binary dice que está feliz porque Expert Moment está invitando a la gente a venir a Binary. Entonces, por ahí se los comparto. El día de mañana estará los directivos de Binary. Dicen que en los últimos años no se había registrado la cantidad de ingresos por día que estamos teniendo en este momento en Binary gracias al trabajo que ustedes y yo estamos haciendo en Expert Moment. Así es de que, de verdad, siéntanse afortunados porque un broker de la calidad de Binary, mañana nos acompaña a las 10 de la mañana con su corporativo precisamente para hablarnos de las dudas que ustedes pudieran tener. Así es que creo que ya estamos hablando palabras mayores, estamos ya en otro nivel, nos empiezan a ver con otro nivel y yo creo que eso es algo que tenemos que, que, que entender también y que estar muy agradecidos, ¿no? Mañana, 10 de la mañana, hora de México, no me hagan quedar mal, me daría mucha pena que la sala se vea vacía, por favor hay que estar todos, todos, todos con nuestros equipos porque vamos a tener ahí gente importante con nosotros como ustedes lo son. ¿Vale? Los pasos para iniciar son dice locutor locutor saludos saludos locutor dice los pagos para iniciar son primero registro binary sí eh, sí ajá, o, o primero link de referido ok te puedes hacer el, el orden de los factores no altera el producto sale te puedes primer primero acá o allá no importa nada más y acuérdate con el link de la compañía hice un video en youtube ya lo subí pero no salió mi voz no sé por qué, entonces este pero igual eh, eh, le van a entender. Vean todo lo que yo le pico y háganlo exactamente igual. Se los mando en un ratito más. Salió sin voz por alguna razón. Eh, Héctor dice, ¿cómo funciona el compuesto? Ya lo expliqué. Richard dice, mi estimado, yo entré con 100 dólares. Dice, hoy estaba en 147. Bien, excelente. Le retiré 47. Los mandé a BTC porque tengo la licencia free. Excelente, nada más te voy a decir algo, mi estimado Richard. No, es, no era necesario que lo retiraras, pero qué bueno que ya lo retiraste. Digo, ya viste que sí es cierto, vale? Que eso es bueno. Nada más que acuérdate que esta semana es free todo. O sea, tú podrías tener el límite está abierto. Entonces esta semana no importa el límite, porque acuérdate que es un servicio gratis que la compañía te está dando. Ok, 100 gratis. Entonces, no te preocupes, nadie se preocupe por el límite, pero qué bueno que Richard estuvo pendiente de su cuenta y dice, no, pues lo voy a sacar porque ya vi que estos están ganando mucho dinero y en dos días ya me llegaron al límite. Y eso que hizo Richard es lo que va a pasar con todos. Eso va a pasar con todos. Así es de que, pues, welcome, de verdad, bienvenidos. Qué bueno, Richard, me da mucho gusto leer eso. Mi Richard, ah, pues eres el que estoy viendo, mi Richard Walsh, que tienes ahí el búho atrás. Sale, sale, sale. Excelente, excelente, Richard. Excelente. Dale, Business dice, ¿cómo podemos saber que el trader Samuel es el que está operando? ¿Cómo te explico? De este Business 897. No sé, pero le voy a decir que se tome unas fotos o este, que te avise o no sé, no sé cómo, cómo, cómo, Digo, al final es un algoritmo, a mí me da igual si gané 50 dólares en dos días, ¿no? Pero le voy a decir que te mande un saludo especial. ¿Sale? Este, una cartita así, cuando esté operando. Este, dice Graciano, hola, Perú tiene licencia para operar? Sí, hasta donde sé. Richard dice, lleva 115 en este momento. Ok, excelente. Y ya le retiraste 47. Oh, excelente. Muy bien. Excelente. Qué bueno. Bárbaro dice, ah, Bárbaro. Bárbaro Baltasar dice, a mí me pasó hoy que se desconfiguró y solo tuve que configurarlo de nuevo. Excelente, Bárbaro. Qué bueno que ya están viendo cómo funciona dice business esa pregunta me la han hecho mucho este diles que vengan al zoom este invítalos de hecho al del prelanzamiento con el director con el director de expansión el jueves el jueves con el director de expansión vale este bueno señores señoras gracias que tengan muy bonitas noches a ver me dice Roberto Parlestian dice hola Manuel yo di de alta primero en y pero sin el link de la compañía me adelanté sorry pasa algo no te preocupes ya la compañía mandó todos los correos electrónicos para que los vinculen no te preocupes, dice Business excelente gracias Business, muchas gracias Arturo Avaroa dice Richard y Business son de mi equipo, ándale puro pesado, Qué bueno excelente, con Avaroa Avaroa estuvimos trabajando hoy por la tarde dando zooms con su equipo y déjenme compartirles que lo tienen bien chiqueado mientras yo estaba dando un zoom a Arturo le llegaron y le dieron un beso entonces, este, la verdad es que qué padre que te traten así de bien, pero es porque en su casa saben que va a ganar mucho dinero próximamente. Entonces, como saben que va a haber mucho dinero, pues le están dando muchos besitos. Así es de que, ahí estamos Abaroa. saludos amigo, cuídense mucho Que descansen, nos vemos mañana, 10 de la mañana Hora del Centro de México, con el, este, el Corporativo de Binary, buenas noches Saludos, que duerman felices Porque llevamos un 50% en dos días Así es de que todo el mundo debe dormir contento Gracias, cuídense mucho, bye